Hola mis hermanos cristianos en la gloria, queridos televidentes, los por primera vez bienvenidos aquí a la fe que conquista siempre dándole la gloria y la honra al Señor cada semana, cada jueves. Y con un tema maravilloso que vamos a vivir en tres, en tres programas. Eh, hoy, hoy es la primera parte y el título es El Precio Fue Pagado. El, la segunda parte se llama El Precio Fue Pagado, El Espíritu, sabiduría y Revelación. Y el tercer programa eh, se va a llamar El Precio Fue Pagado, Parte 3, Salvos por gracias y estas y est vamos a comenzar esta palabra en el libro de Efesios cuando el apóstol Pablo le hablaba a esa iglesia de Efesios que realmente el precio fue pagado por nuestro Señor y realmente eh, la iglesia de hoy no ha entendido que ese precio fue pagado por ese, y no es agradecida entonces es el señor hizo el precio fue pagado ya no no te preocupes haz lo que tienes que hacer es obedecer mis mandamientos y vamos para adelante bueno, vamos a, a ir rápidamente en esta primera parte de aquí, de que el precio fue pagado. Y, y comenzar, y algo maravilloso que el apóstol Pablo, que me gusta de sus cartas, es que mira que el apóstol Pablo como saluda, eh, en Efe, eh, cuando comienza a Efesios capítulo 1, versículo 1, nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí no únicamente vamos a enfocarnos de lo que les a Éfeso, sino esto es general lo que el Señor nos dice. Y mira lo que ya comienza a decir el Señor en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el ungido. Jesús es, Jesús, es nuestro Salvador, qué hermoso, maravilloso que nos habla el Señor, ese bendito que el Señor nos está diciendo que, que eres tan maravilloso, tan hermoso que el Señor ha hecho cosas hermosas, sobrenaturales en nuestras vidas. Y mira que el versículo 4 dice, uh, uh, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y algo que me, eh, el Señor me enfatizaba, es en el versículo 4, mis hermanos, es que, que fuésemos santos y sin mancha en Él. Y, y cuando somos santos y cuando hay sin mancha, eh, el Señor paga un precio. Y es lo que el Señor está queriendo, que el pueblo realmente lo, lo ame, lo busque. Y tenga esa oración, oraciones, ayuda, ese compromiso con el Señor. El Señor te está diciendo, el precio fue pagado. Ya, sígueme, excluye mi palabra, entiende mi palabra, da, pídeme esa sabiduría, ten fe, no, no te desanimes, te dice el Señor. Y mira que en el versículo 25, continuando en esta primera parte, del precio fue pagado. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro el puro afecto de su voluntad Qué maravilloso y algo que rescato de este versículo el versículo número 5 es que en amor en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados él te escogió Él te eh, él quiere muchas cosas contigo y en cada uno de nosotros estamos en que el Señor esté su santo espíritu muere en nosotros y mira que en primera de Juan, capítulo 4, 7, 11, como nos habla de amor. Y mira lo que nos dice en primera, en primera de Juan, del de capítulo 4, 7 al 11, que nos dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Realmente tú amas a tu enemigo, tú amas a esa persona que de pronto está hablando mal de ti. Lo que hizo el Señor, pagó el precio por ti, sin si sí, él, no, él no necesitaba pagar el precio por cada uno de nosotros, pero él se ofreció, digo, voy a pagar el precio por cada uno de ellos, por por ti por mí, por el que nos esté viendo. Él pagó un precio de sangre grande y maravilloso. Y mira lo que continúa diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios. Escucha esto. En el primer en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es vida. Dios es amor. Y por eso el Señor te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú estás, eh, eh, nos estés viendo, yo pagué un precio. Sigue mi ejemplo. ¿Hablarán mal de ti? Claro que sí. Si hablaron mal de mí, me cachetearon, me puñalaron, pero no me importó. Pagué ese precio de sangre por ti. Así que sigue adelante. No importa... Si, si hay momentos bajos y en esos momentos altos, recuerda que yo siempre estaba en los momentos bajos y altos en el nombre poderoso de su nombre. Y continúo diciendo eh, eh, aquí en ese versículo de la primera de, primera de Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que, en que Dios envió, escucha esto: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Él pagó el precio, somos, eh, Él es nuestro Dios, ese es Él, Él es, se merece todo, porque si, no, si Él no hubiera pagado el, eh, ese precio, no sé dónde estuviéramos nosotros. Y le damos la gloria, la honra, la transformación que ha hecho en tu vida, en tu corazón. Hay, hay momentos de tristeza, claro que sí, pero son momentos que el Señor ahí está diciendo, yo estoy ahí, no te preocupes, no me puedes ver, pero yo te veo. Yo te siento, y yo sé que tú sientes su presencia. Y continúe diciendo en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, propias, en propiación por nuestros pecados. Mira lo que nos dice la palabra. Y terminando en este 1 Juan 4, 11, nos dice, Amados, si Dios nos ha amado así, Debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Una vez más, el precio fue pagado, pero ese precio dio un buen ejemplo. ¿Estás siguiendo el ejemplo? te ¿Estás diciendo, no, estoy fallando? Bueno, llegó el momento de, de cambiar, de dejar que el Señor sea transformándose ese ese corazón. No sé cuánto tiempo llevas en, la, en los caminos del Señor. Si estás comenzando, gloria a Dios, que ese primer amor nunca se vaya de tu vida. Y algo maravilloso es que el Señor nos dice, también en, en, en, este, en este programa de la, de, del precio fue pagado. Estamos en, vamos a hablar de Efesios una vez más, Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Que mira que un proverbio maravilloso que nos dice el Señor, proverbio 17, 9, que dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Palabra fuerte que nos habla el Señor Mateo 6,14, porque si perdonan a otros. Sus ofensas también los perdonará a vosotros, tu Padre Celestial. Entonces, que cada vez que vayamos en ese momento de oración, tú estés bien con quién? Con el Padre, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, para sentir cada día más su presencia. Y una vez más, buscándolo, haciendo esa oración y ese ruego para, para con el Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, siempre dándole lo mejor. Nunca te vayas a cansar de darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. En el versículo... 6 y 7, mira, para alabanza de la gloria de su, uh, de su gracia, uh, con la cual nos hizo aceptos en, uh, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Qué maravilloso nos habla el Señor! Y mira que ese alabanza y ese perdón, el Señor me hacía escudriñar la palabra más profundamente y me llevaba a Isaías capítulo 25, versículo 1, que nos dice, Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. El plan que tiene contigo es seguro, el plan que tiene eh, el Señor con cada uno de nosotros es maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor va a hacer cosas tan grandes, tan maravillosas, que quiere que, que quiere que tú te vayas con Él, que tengas una salvación eterna en el nombre poderoso de Jesucristo, pero que no estés leyendo hoy la palabra y mañana, estés tomando la, la cervecita y hablando chism haciendo chismes o vituperiando del otro eh, del del hermano del familiares no mucho cuidado con eso mis amados y un salmo maravilloso que nos daba alaba alma mía o oh, al señor alabe todo mi mi ser su uh, santo nombre qué maravillosa palabra y mira que el versículo continuando rápidamente porque el tiempo se nos acaba en esta primera parte de eh, el precio fue pagado uh, que hizo que hizo uh, sobramundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito perdón el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así así las que están en los cielos como las que están en la tierra en el en él asimismo tuvimos herencia, escucha esto, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de los que hacen todas las cosas según el designio de su voluntad, no nuestra voluntad. Entonces nosotros, nosotros necesitamos hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad humana. Y algo que nos habla mucho sobre el versículo 8, mis hermanos, de que ustedes en la gloria nos habla de la sabiduría y la inteligencia, eh, ir en lo sobrenatural. ¿Qué es la sabiduría? Y la sabiduría tomando mis apuntes, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acepto. Es lo que el Señor te está, cuando el Señor te da sabiduría es que ya las decisiones que tú vas a tomar, las consultas con el Señor y, y el Señor te da la sabiduría para ir a, a lo correcto en el nombre de Jesucristo. Y la inteligencia, lo que nos dice el Señor, es la facultad de la, de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse, en una idea determinada con realidad. Entonces, cuando el Señor te hace esa, esa, esa sabiduría, va a tener la, en la inteligencia de poder tomar esas grandes decisiones en la presencia del Señor. Y siempre todo va a salir bien en el nombre poderoso de Jesucristo. Poder, de eh, del versículo 11 y 12, mira lo que te lo repito, en, en Él asimismo sí mismo tuvimos herencia, esa herencia que el Señor nos ha dado, habiendo sido predestinados conforme... Al propósito del que hace todas las, las cosas según el, uh, el designio de su voluntad. Eh, mira eh, mira eso, qué maravilloso. Eh, Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Si tú haces todas las cosas, vas a heredar una eternidad, mi hermano, mi hermana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en el ungido, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esa herencia es el derecho de heredar que tiene una persona por la ley o por testamento. Y el Señor nos ha prometido que heredaremos una vida eterna y vas a heredar una vida eterna. Con, no únicamente tú, sino tu familia. Pero hay que hablarles, hay que evangelizarles de una manera con amor que el Señor te dé la, la sabiduría y la inteligencia para poder hablarle con ellos y que ellos reconozcan a Jesucristo como su Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ya para ir terminando esta primera parte de Efesios, de, eh, del, del título que el Espíritu Santo ha direccionado, el precio, el precio fue pagado, en el versículo 13, mira lo que nos dice, en él eh, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Hermoso, me la más te alaba Señor. ¡Qué palabra maravillosa de la promesa! Qué, eh, qué, qué, hermoso, ¡Qué hermosa parte! Lo voy a leer otra vez. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, no la palabra del enemigo, no la palabra del mundo, no la palabra de un hombre, sino la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y por eso, por eso el Señor te dice, Vas a tener una herencia, no únicamente tú, te lo repito, sino tu familia, pero necesitan escuchar la, la, la verdad, eh, que va a ser la salvación. Y habiendo creído en Él, creyendo en Jesucristo como su Señor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Qué palabra tan hermosa nos trae el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis amados, esta ha sido la primera parte del precio fue pagado. Y te invito a que continúes ver las siguientes semanas, la segunda y la, y la tercera parte del de precio fue, pag uh, fue pagado. Que Dios te continúe bendiciendo, y recuerda compartir esta, esta palabra, la buena nueva del Reino de los Cielos. No te quedes con ella, sino siempre, daré la gloria, la honra al Señor. Bendiciones.